Cualquiera que esté familiarizado con el chartismo puede observar en el euro dólar una gran formación HCH iniciada con la entrada en una superficie soportable situada en la zona de 1.2768 con cuatro toques en la misma, la cabeza de la figura formando una divergencia bajista sin cerrar en la zona de 1.2666, que tiene pendiente por cumplir, no le quedará otro remedio que viajar hasta el fondo para cumplir con la promesa de visita. La simetría de la figura es casi perfecta en precio y en tiempo, como si fuese diseñada por un ser superior, y que nos advierte que se acerca el final del movimiento alcista. Y este aviso ha sido señalizado en cuatro ocasiones anteriores, cada vez que los osciladores se han acercado a la sobrecompra. Ahora, una vez más, nos advierte que los niveles de precios están próximos al nivel 70 y que la simetría concluirá alcanzando los precios de la neckline el día del solticio de verano, el 24 de junio, cuando las hogueras arden y las almas se purifican. Pero para llegar ahí, el giro deberá producirse antes y este comenzará sin ni siquiera saberlo en esos momentos los mismos que van a provocar la corrección. La influencia de miedo ante una pérdida en el euro dólar Comenzará a extenderse a partir del domingo 15 de junio, cuando abra el Forex, y durará hasta el 20 de junio, como viene siendo habitual. Antes, comenzarán a salir noticias para entrar en el euro, y los grandes tengan facilidad para soltar todo el lastre que puedan. Se publicarán en los medios aspectos económicos positivos. ¿Qué hacer en este hipotético escenario? Pues buscarle el punto de aceleración en los espacios temporales de 30 minutos para ganar en la caída con el primer objetivo en el 1.27.95, y que son nada más y nada menos que 515 puntos desde los niveles actuales. Pero además, voilà, Nos encontramos con nuevas sorpresas. En 30 minutos tenemos divergencias bajistas entre los máximos, otra divergencia en el corto plazo de dos días, y una envolvente ya descontada. Y dentro de ella, el primer punto de aceleración para entrar en corto. Está en el 1.32.83 con objetivo de alcanzar el 1.27.95. Pues venga adelante, capa, espada y venga al toro. Oh, toro.